you oh. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en un nuevo programa de Claxo 2022. Este encuentro que nos permite repasar algunos de los momentos clave de lo que fue la conferencia del 7 al 10 de junio del 2022 eh, en la UNAM, en Ciudad de México. Hoy tenemos un programa que nos llevará a través de los diálogos magistrales, los foros, y esas entrevistas en Claxo TV que se realizaron en el estudio dentro de la feria del libro de Claxo. Para comenzar, ya vamos con el primer fragmento, un diálogo magistral. Nadia Araujo Guimarabes, del Departamento de Sociología de la Universidad de San Pablo, Brasil, estuvo en el diálogo magistral Sociedad del Cuidado y Políticas de la Vida en la novena conferencia. Lo vemos y seguimos repasando más momentos. Son las mujeres...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 El cuidado existe en tanto que demanda política para los individuos. Yo creo que esta es muy importante como forma de uh, enlazar las heterogeneidades y pensar a soluciones concertadas en términos de política. Las lógicas entre el sur global también fueron uno de los ejes fundamentales que se dieron en la novena conferencia. Y ahí estuvo presente este foro, Dinámicas y nuevas formas de cooperación del sur global. Presentación del foro Cuba entre agresiones y desafíos emancipatorios. ¿Quién habló? Liliana Núñez Vélez. Y este es el testimonio que vemos de ese momento, uno de los momentos de Claxo 2022.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 tiene una responsabilidad mayor al ser juez y parte en los determinados conflictos ambientales que se creen. Liliana Coto y Miguel de Jesús, de Puerto Rico, estuvieron dialogando con Marcia Rivera, que fue una de las conductoras del espacio de Claxo TV, en Claxo 2022. Esto fue en el marco de esta programación que se estuvo generando y también retomamos un fragmento de ese diálogo muy interesante que nos permite reconocer parte de la realidad de Puerto Rico en el discurso de estos dos entrevistados. Eh, Puerto Rico es un ejemplo de las luchas, las luchas comunitarias y las luchas de movimientos sociales que permanecen pero que a veces se invisibilizan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 Y llegamos al fin, una vez más, de este programa especial de Claxo 2022 que retoma algunos de los momentos clave que se volvieron muy importantes en la novena conferencia latinoamericana y caribeña y que pueden repasar tanto en el YouTube, en claxo.tv, como en conferenciaclaxo.org. Si están en YouTube, recuerden suscribirse y marcar la campanita, que es lo que les va a permitir eh, darse cuenta cuando publicamos un nuevo video y sepan que cada uno de estos fragmentos, el video completo, lo pueden encontrar en las redes de Claxo. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volvemos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de este espacio de reflexión y de revisitar la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Chau, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.